herramienta de desarrollo nosotros asociamos al internet como el sistema nervioso de la sociedad ¿no? en el gráfico está qué partes del sistema parasimpático y simpático controlan del cuerpo humano ¿no? pero ven imaginemos un cuerpo humano en el que se ve una orden pie avanza un paso y el pie después de cinco minutos de señas de acciones o que le digamos estómago cumple tu función de absorción de los químicos y de los alimentos y después de seis horas recién haga los, esa función digestiva esa es la realidad de nuestro internet si lo asociamos con el gobierno aquí vienen ¿no? nuestros trámites nuestros datos nuestras comunicaciones todo ahora está articulado a través de Internet. Pero si el Internet es nuestro sistema nervioso y padece de esos tipos de enfermedades, lento, de baja calidad, que dicen, no, los municipios no podemos llenar nuestro cubo porque sencillamente no tenemos conexión a Internet y no podemos interactuar Sigma con, todos los data, con toda la plataforma incipiente de gobierno electrónico que se tiene. Entonces, de manera natural, tenemos un gobierno aquejado de ese mal. ¿no? Dice mal de la calidad de Internet. Entonces, creo que todos estamos conscientes de esa realidad. Pero también en la propia contradicción de nuestro Internet, también es pues acelerador del desarrollo. En la imagen, son los amigos de Sauers que están produciendo robótica. ¿no? La robótica en nuestro país ha dado un salto cuántico, ¿no? porque hemos pasado muy rápidamente a producir eh, drones incluso perdón, con inteligencia artificial. Es decir, desde este primer dron que era, que se lo ha presentado hace tres años, manual, todo, sorpresa, de altura, todo lo que ustedes quieran, pero hemos pasado ya a la a la eh, producción de estos drones que razonan por sí mismos. ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Todos se preguntarán por qué acelerador del desarrollo, y por qué eso fue libre, como han ido mencionando los compañeros, la, la principal ventaja del software libre, de la filosofía, es que dice que el conocimiento es un bien común, el conocimiento a ser distribuido, replicado, estudiado, analizado, compartido e incluso comercializado. Este boom de la robótica en Bolivia, que es incipiente aún, se basa pues en la plataforma Arduino. ¿Qué haces con el Arduino, no? Agarras los planos, los descargas, Tienes los chips que se consiguen en, en aquí en la calle Colombia y te armas ese hardware, hardware Con ese hardware, lo más visible es robótica, pero podrías llegar hasta automatización industrial. Lo mismo pasa con redes de internet. Hace unos 10 años, montarte una infraestructura de telecomunicaciones para toda Santa Cruz te costaba unos 100 millones de dólares. Pero ahora debe estar en un millón de dólares, ¿no? La tecnología va avanzando. El siguiente elemento es, dice, a las puertas del Big Bang tecnológico, ¿no? El Big Bang en la física ha sido, pues, una expresión, ¿no?, que ha dado origen al universo. El universo en expansión y va. Eh, Asociado a una serie de ideas, ¿no? Energía concentrada. Yo lo he asociado con ese núcleo todavía concentrado de energía, con algunos síntomas, ¿no? Tenemos muchachas, señoritas en Ancoraimes, que han hecho un brazo, ¿no? Todos conocemos su brazo hidráulico. Sencillo, ¿no? No, no requiere complejidad. Para nosotros los que vivimos en la ciudad, pero vayamos al área rural. ¿no? Ahí se veía una muestra. En la parte inferior está el, el amigo Esteban de Patacamaya, ¿no? Tiene un robot ya funcional. ¿no? Les vuelvo a repetir lo del dron, recuerdo los rostros de los periodistas, de las autoridades, porque no creíamos que éramos capaces de hacer eso. A los drones yo los conocí en video, y quería uno, dos mil dólares me decía. Pero cuando he visto en la imagen, era pues un armazón sencillito de aluminio, esos sí, motores de afuera, todo lo que quieran, los GPS, todo, pero estaba hecho aquí, ¿no? Y en la parte superior se encuentra ya para que veamos en qué nivel ya estamos, esa energía de conocimiento concentrado, ¿no? Es un auto solar y Chulupea ¿cuál es su misión del auto solar? hay un rally Dakar de autos solares que va en el desierto de Atacama tiene que moverse en ese desierto y gana quien recorre una mayor distancia ¿no? si ya tenemos estudiantes, ingenieros bolivianos que están haciendo eso ¿dónde posiblemente explote este, esta energía, ¿no? esta energía creativa del conocimiento? En septiembre vamos a tener las Olimpiadas Científicas, ¿no? Y van a ver cómo vamos a transitar de ese sencillo brazo hidráulico, ya lo han anunciado, y hay robots eh, que salen de laberintos analizando solo las variables que tienen, y hay mil equipos, cada uno de tres a cinco jóvenes y un profesor, que están, han hecho funcionar sus neuronas y veremos qué resultados nos trae esa probable explosión, ¿no? Y aquí vienen algunas tareas, ¿no? entre el sistema nervioso y entre ese BIMBAN tecnológico. El mapa más pequeño a la izquierda nos, eh, nos muestra, el, es, es una réplica casi del sistema de patentes, del sistema de innovación los países más hiperconectados tienen el liderazgo tecnológico. Está Estados Unidos, está Europa, está Japón, está China. Y los espacios en blanco, pues, es, será Rusia, será África, estaremos nosotros. ¿no? Y esta es una propuesta que se la hizo mediante Fernando Valderrama, que nos establecía cuánto nos falta conectarnos a Bolivia, se ha estimado un costo de 12.000 a 15 mil dólares por kilómetro de fibra óptica. Es un cálculo a priori, puede aumentar por el tema de la infraestructura de los centros de datos, pero nos muestra ya que es posible interconectarnos. Si interconectásemos Bolivia, podríamos interconectar Brasil, Perú, Chile, no convertirnos en un centro, en un nodo integrador de eh, telecomunicaciones, de datos y generar una nueva industria ¿no? una industria de procesamiento de datos de almacenamiento de datos de desarrollo de aplicaciones y un sinfín de, de ingenios ¿no? no sabemos qué más se puede hacer teniendo unos 20 megas en casa ¿no? pero ese es una y dar una mirada de corto y mediano plazo en temas de infraestructura. ¿no? Eh, lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿qué tareas hay que plantearse? ¿no? La, la, la primera es que nos tenemos que cambiar el chip, ¿no? Del patrón del primario exportador de materias primas a una economía basada en el conocimiento. Yo voy anotando las veces que el señor vicepresidente, el señor presidente Morales, menciona conocimiento, tecnología, lo que dice pide, ¿no? Y luego Quinoval nos dice: No ten, sé qué hacer con los deportistas, pero pregunta, pero no sé qué hacer con los científicos. Les ha preguntado a los 1.500 profesores reunidos: ¿Qué vamos a hacer? Les dice, ¿no? y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer porque en esa respuesta va a estar pues nuestra transición de la economía de materias primas ¿no? del salitre del estaño del gas natural del probable litio o quizás el uranio, agua esas economías es basadas en el conocimiento ¿no? y ahí tenemos el caso de Nokia ¿no? Finlandia, Nokia hace 40 años que, que venía madera ¿no? troncas de madera, los amigos japoneses, ¿no? los amigos coreanos. ¿no? Entonces, y hay que basarnos en ¿no? nuestras industrias, en esas industrias basadas en el conocimiento, <coughs> de ingeniería, nuevos materiales, energías <coughs> alternativas, software y hardware libre, ¿no? crear nuestros, nuestro ecosistema, de fomento al emprendimiento de base tecnológica si uno lee las historias del Silicon Valley si uno lee las historias de emprendedores Alfred Nobel se me viene a la mente Nikola Tesla ¿no? y uno se pregunta el ¿por qué? ¿por qué sucede en Estados Unidos? ¿por qué sucede en Europa? y ¿por qué no en Bolivia? será la política, nuestro sistema educativo, pueden ser un, un sinfín de nos, no hicimos esto, ellos tienen esto y nosotros no, ellos hacen esto y nosotros nunca lo vamos a hacer, ellos tienen visión y quizás no. Pero ya deberíamos marcarnos unos puntos de, para lanzar una, una, una idea, ¿no? que espero que se materialice. ¿no? La esperanza es que el siguiente genio boliviano ¿no? no quisiéramos que termine la zafra en Argentina donde ¿no? la de mano de obra en España y en Estados Unidos sino debería hallar las condiciones en nuestro país ¿no? para desarrollar todo su potencial ¿no? y esa una vez cuando hablamos conmigo con algunos amigos que están aquí vemos Yachay ¿no? una ciudad del conocimiento. Quisieramos ir con Vale, pero tampoco nos, no, no nos gusta, ¿no? Pero hay que empezar ya a reflexionar sobre esas miradas para el desarrollo tecnológico de, de Bolivia, ¿no? Y dirán ustedes, sueñas mucho, ¿no? Pero también hay otros locos, ¿no? Están ya pretendiendo armar una lanzadera espacial. Mañana a dos de la tarde palacio de las telecomunicaciones una charla ¿No? y así empieza pues el desarrollo con algunos locos pensando diferente, escribiendo teorizando haciendo quizás esto no lo veamos en 10 años ¿no? pero en 20 ya tomaría realidad es eso ¿no? En, en ese, por eso les he hablado de ese, ese momento ese momento del Big Bang tecnológico. Tenemos toda la energía del conocimiento concentrado. No se sabe cuándo explotar, pero eh, hay que dar las condiciones, hay que mejorar. ¿no? Y cuando se habla de política en Internet, política en Internet, la primera respuesta que hay que darnos es la infraestructura de Internet. El resto va a venir de manera natural ya vamos a ver tipos haciendo cosas ¿no? tipos creando inventos quizás el nuevo whatsapp salga de aquí de Bolivia ¿no? es la esperanza quizás la cura contra enfermedades endémicas salga de la riqueza de la de, de, de, de, de Amazonía quizás descubramos una forma más eficiente de aprovechar la energía solar ¿no? entonces, pero sí, sinteticemos ¿no? demos las condiciones empecemos a hablar sobre estos temas empecemos a dialogar empecemos a mirar después, con esto termino después del dron, mucha gente se ha visto al espejo y ha dicho podemos hacerlo ¿No? un dron boliviano que volaba en altura que alcanzaba hasta 600 metros pero ya se han visto en el espejo y todos han dicho ya podemos hacerlo gracias